Hola, esto es Frikis y cámaras y hoy vamos a jugar a Love Letter. esta versión es una versión de Zelda y el objetivo de este juego es terminarlo con la carta más alta al terminar el juego se hará al finalizar el mazo o al eliminar a todos los jugadores y quedarse solo uno este juego se juega de la siguiente forma, al principio se descartará una carta del montón y después se robará a cada uno una carta, en tu turno robarás otra y usarás el poder de una de las dos cartas que te ayudará a conseguir la carta más alta o a eliminar al resto de jugadores. Bueno, te descartamos una de las cartas y robamos cada uno una. Vale, comienza el turno chinos. Muy bien. Y ahora utilizas una de ellas. Tienes <risa> sí sospecha. Jess, ¿tienes un 4? No. Montón de sí, <ríe> Te toca. Mm. Uh -huh, uh -huh. ¿Tan difícil es? Mm. Ya sí, el niño <ríe> cinco horas Tiene un ocho. ¿Qué? <ríe> no tomo. Toda tuya. Pero intercambiar es intercambiar, yeah. ¿eh? No, <risa> me quedo con las dos. <risa> yeah. Te salido rana, ¿eh? Cris, <risa> mm, ¿tienes un No. Si sí, me miro tu carta. Chris, tienes un 8. No. <risa> no le ha salido tan rana, no creo que hubiera intercambiado has, la carta si fuera un 8. me has inducido ese error. <risa> si tuviera sí. un 8 no me lo hubiera intercambiado. Sí, tienes un 6. ¡Qué pesa! Pero si tú sabes qué carta tengo, no. Mira, si lo has dado tú. <risa> me he equivocado. Pero si, si tenía un 8, tenía que jugar esa carta, sí, sí. Me he equivocado, 8, vale. 8 la mata. Mm. Estás por el suficiente en la cabeza. Ah, ¿te Se proteges? Lo un turno. Vale. Eh, mamá, descarta tu carta. ¿La dejo tú? Sí. ¿Y robas otra? Sí. Y ya está. Y hemos terminado. ¿Sí me? Un 3. Un 3. Un 7. Y un 8. <risa> Qué casualidad. Porque Justo después de que te siempre. Bueno, pues esta partida la he ganado porque Momo se ha equivocado a la hora de decir la propia carta que me había cambiado. Así que al final he conseguido el 8 y he ganado. Bueno, descartamos la primera carta y robamos cargo. Y comienza Chime. Juego un 2 y elijo que Chris me enseñe su carta. Toma, es genial y mágica. Muy bien. El 3. Comparo mi carta con la Y que si es más... La más baja sale de la partida. ¡Hija de puta! Teniendo un 1. boom <risa> Chris se ha quedado fuera de esta ronda, la han eliminado. Vale, hago lo mismo, saco un 3 y comparo carta. ¿Con no. quién? La carta más baja sale de la partida Adiós ¡Tino! tino! Ha salido un no, 7, no, no. carta más alta es un 8 un poco obvio Y le toca a Chime, bueno, ¿no? Y la hago descartarse Robaría otra carta, pero como se descarta automáticamente el 8, ha perdido uh, Uy Así ah, que, ¿por yo qué? voy a bueno. esta partida Bueno, esto ha sido una partida bastante corta, la verdad, solo ha durado una ronda y es que eh, esto puede pasar, un par de descuidos que te delatan y ha, ha habido muy mala suerte. Comparar un 7 con un 8 no se esperaba, era una posibilidad entre 8, así que... Pero bueno, ha sido una victoria limpia, suerte que he tenido la buena mano. Bueno, hemos jugado con 14 cartas, ya que éramos 4, pero tenemos una expansión. Los tendréis todas en los comentarios de abajo, lo que sea un comentario, una opinión, una pregunta, no las podéis dejar abajo. Dadle like y compartirlo. Gracias. Adiós. Adiós.